Bueno, arranca este fin de semana una nueva temporada de MotoGP, también haciendo una pausa en nuestro GP a las 10, donde siempre hablamos de Fórmula 1, pero bueno, amerita eh, este nuevo video sobre el inicio del Mundial de Motociclismo. Así que bueno, vamos a conversar un poco sobre los equipos, eh, cómo llegan a este debut en Qatar y también quiénes pueden ser los pilotos animadores en esta nueva temporada. Del Continental Circus Bueno, siendo un poco de retrospectiva eh, 2021 eh, Fayo Quartararo se consagró con, con Yamaha Se tomó revancha ¿no? de aquel buen 2020 Que terminó mal No pudo consagrarse campeón Y en base a regularidad y a, y a tener un poco más de madurez En la moto eh, Pudo consagrarse campeón eh, En este 2021 Ahora, si Cuartararo tiene material para ser bicampeón, es una cuestión que hay que analizar. Porque ha, ha perdido la, la M1 de Yamaha eh, rendimiento en relación a sus rivales. No por una merma de rendi rendimiento en sí, sino porque han crecido las otras motos. Sobre todo la, la Ducati, que, que aparece como la gran favorita. Para eh, tener que trabajar Cuartararo, eh, sobre todo... Eh, para contrarrestar eh, esa falta de potencia de las rectas que puede tener la Yamaha, que bien se comporta bien en las curvas, pero que bueno, eh, con respecto a otras motos en las rectas, eh, pierde mucho y bueno, será una cuestión analizar a lo largo del año si tiene las herramientas disponibles eh, en el francés como para poder aspirar por el bien campeonato. A su lado va a estar Franco Morbidelli, eh, un italiano que subió al equipo principal de, de Yamaha en las últimas carreras de la temporada pasada cuando volvió de una operación en la rodilla que lo alejó durante varias fechas del Mundial obviamente después de, de ser operado se le mostró un poco falto de ritmo en las primeras carreras y bueno, será cuestión eh, ahora este año de demostrar ¿no? la confianza, digamos de, de responder eh, la confianza dada por los directivos eh, japoneses y de que pueda lograr un buen 2022 eh, como piloto titular de Yamaha después de haber estado en el SRT. Que era el equipo satélite de, de Yamaha hasta fines de año pasado. Vamos ahora a hablar de Ducati. Ducati que fue eh, el equipo que se llevó el mundial de equipos y de constructores. En base a un excelente rendimiento de Francesco Vagnaia a lo largo de... Eh, sobre todo en la última parte del campeonato Tuvo muy buenas eh, victorias eh, Mostró eh, En base a un buen equilibrio Era una moto realmente Vencedora la, la Desmos Edici Y bueno No le alcanzó al italiano Para, para superar A la francés que bueno como decíamos antes Tenía muy buena regularidad Pero bueno eh, Lo deja en una posición expectante Para, para este año y, bueno Habrá que ver si tiene el material necesario. Si puede continuar eh, en ese buen nivel eh, Ducati. O para poder eh, darle a Bagnaglia la herramienta necesaria para poder consagrarse campeón. Este año y darle el primer título a Ducati de pilotos. Un título que no se le da a la escudería italiana desde 2007. Bastante tiempo hace que Ducati no, no logre un título de, de pilotos. Bueno, eh, más allá de Bagnaya, que, que fue una, una de las revelaciones del campeonato anterior, está a su lado eh, el australiano Jack Miller. Eh, un piloto que, que subió en 2021 también a, al equipo principal de, de Ducati. Parecía que podía ser el piloto principal... Sin embargo, eh, quedó bastante más atrás. En realidad quedó cuarto, pero con una diferencia de puntos considerable. Con bagnadia eh, una situación un poco incómoda. ¿no? Una, lo que lo obliga prácticamente este año a tener un, un, una buena temporada. A descollar, a tratar de, de luchar también con sus compañeros de equipo. De, de tratar de imponerse en algunas carreras eh, para no perder también. Eh, su lugar dentro del equipo oficial teniendo en cuenta que hay muy buenos equipos en el equipo satélite hay muy buenos pilotos en el equipo satélite hablamos de jorge martín o de nea bastianini así que bueno será una cuestión de muy importante para jack miller esta temporada 2022 y de poder tener un buen desempeño para, para poder continuar y poder pelear y, y buscar también su, su título eh, en el MotoGP. después Vamos a hablar un poquito de onda, eh, esa onda de, de Marc Márquez. Marc Márquez lleva muy bien eh, estos últimos dos años. Fueron complicados para él por las lesiones. Eh, estuvo muy. Eh, Vario tiempo alejado por una lesión en el brazo, una fractura que se complicó. Eh, y recién pudo volver eh, las primeras carreras del 2021 con una temporada. Ya empezada, eh, logró eh, dos victorias, una en Austin, eh, otra en Alemania. Pero, pero bueno, todavía no está demostrado su, su mejor forma. Bueno, habrá que ver cómo, cómo se comporta eh, el, digamos, el físico de Marc Márquez. Eh, también cómo, cómo, cómo puede maridar también con, con esta moto Honda. Y bueno, ver si, si puede volver a los primeros planos, volver a, a luchar por el título, como fue hasta 2019, donde era prácticamente invertible. Y que bueno, después de, de aquellos problemas físicos, eh, está luchando permanentemente con eso como para poder retomar su, el, el nivel que tenía Antaño. Ahora vamos a hablar brevemente de, de Suzuki. Suzuki que salió campeón en 2020 con, con Joan Mir. Eh, un campeón, campeón inesperado, producto también de aquella lesión de Mark Márquez que le impidió pelear. Y bueno, el 2021 fue más complicado para, para Suzuki, no estuvo a la altura de, de, un, de un equipo que quiere pelear por ahí en el campeonato, tampoco eh, Joan Mir estuvo a la altura de pelear el campeonato. Lo mismo que Alex Rins, ¿no? que es un piloto que también sufrió muchas caídas. Necesita ser más regular. Como para poder eh, pelear. Bueno. Así que será una cuestión también. De ver ahí. cómo, cómo puede. Trabajar Suzuki. Para mejorar su rendimiento. Y también poder pelear. Eh, en este campeonato 2022. Más atrás. También viene KTM Viene Aprilia. Pero bueno. Por el momento. Eh, con sus nuevas alineaciones. Con sus nuevas herramientas. Todavía tienen que continuar trabajando. Eh, Aprilia con miñales Después también. KTM con, con Oliveira. Así que bueno, habrá que ver cómo, cómo, qué herramientas pueden tener para, para lograr algún podio, para lograr alguna victoria. Algo que estuvo complicado en 2021. Al menos Aprilia sí consiguió un podio con Alex Espárgaró. Y también eh, Oliveira llegó a la victoria, ¿no? Eh, y Binder también. Eh, una victoria cada uno. Pero bueno, no fue algo satisfactorio, ¿no? Lo que fue a lo largo de la temporada 2021 para más escuderías. Así que bueno, habrá que ver cómo sigue, cómo empieza esta temporada de MotoGP 2022. Y cómo serán los animadores y qué equipo se llevará el título. Y qué piloto se llevará el título también en este 2022. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta otro GP a las 10. Un saludo.